Fuerte incidencia del COVID en Málaga. 604 nuevos contagios en las últimas 24 horas y un fallecido más. La presión asistencial vuelve a subir con 91 hospitalizaciones, de las que 18 personas están en UCI. 8 municipios de Málaga, en riesgo extremo por COVID. Aumentan rápidamente los contagios por COVID-19 en la provincia. De nuevo, el virus golpea a Málaga y deja este sábado 604 nuevos contagios en apenas una jornada, una cifra que es la peor de los últimos cinco meses. La incidencia demuestra que, a pesar de las dosis de vacunas ya inyectadas, no se puede bajar la guardia, por día, porque el virus no termina de desaparecer. El parte diario anota además otro fallecido y nueve hospitalizados más con COVID-19 en las últimas horas. La Consejería de Salud y Familias informa que se registran 604 nuevos infectados. Desde el 13 de febrero, fecha en la que se notificaron 700 positivos, no se detectaron tantos contagios en la provincia malagueña. La pandemia ya anota desde su inicio un total de 108.232 casos en Málaga. La presión asistencial vuelve a aumentar. El viernes había 82 ingresados y ahora son 91. De todos estos enfermos, 18 están en una unidad de cuidados intensivos, UCI. El dato acumulado de ingresos de pacientes con COVID en la provincia es de 8.401. De todos ellos, 803 han necesitado permanecer en UCI debido a su gravedad. Sin duda, la peor noticia es la notificación de un nuevo fallecido en la provincia, que eleva el total de víctimas mortales a 1.676 desde el inicio de la pandemia. En este sábado 3 de julio, la Consejería notifica 235 recuperados. Una cifra que es muy inferior a la de los nuevos contagios. Desde el estallido de la crisis sanitaria, 102.930 personas con el virus han recibido el alta en la provincia. Por su parte, la vacunación sigue aumentando sus cifras. Ya se han puesto más de 1,5 millones de dosis en toda la provincia de Málaga, concretamente 1.515.652. El número de personas que ya gozan de la pauta vacunal completa asciende a 650.778, lo que significa que falta poco para que el 40% de los malagueños tengan la inmunidad. Para contener la propagación de un virus de estas características se requiere la inmunización de al menos el 70% de la población de un territorio. Andalucía ha conseguido administrar ya el 98,26% de las dosis recibidas, alcanzando la cifra de casi 8 millones de dosis a comienzos de este mes de julio. La tasa es la que pone en relación la cifra de infectados según la población, desde hace algunas semanas. Estos datos no se actualizan ni los sábados ni los domingos. Ni los domingos. La provincia por tanto se mantiene en los 197,2 casos por 100.000 habitantes de este viernes. Una cifra que está por encima de la autonómica que es de 173,4. Todos estos indicadores colocan a la comunidad, la provincia y la capital malagueña en nivel de riesgo alto de propto de propagación del COVID. Este tramo es el que está comprendido entre más de 150 casos por cada 100.000 habitantes y una cifra igual o menor de 250. Con estos datos, las autoridades insisten en seguir teniendo mucha precaución a pesar de la relajación de las medidas de cara a la temporada estival. Un acertante de Málaga del Euromillones se lleva 78 millones de euros. El boleto agraciado se selló en la administración del Centro Comercial Rosaleda. El dueño de un boleto del sorteo del Euromillones celebrado este viernes que fue validado en Málaga Capital percibirá 77,9 millones de euros al ser el único Acergoría, cinco números y dos estrellas. El boleto fue validado en la Administración de Loterías número 20 de Málaga, situada en el Centro Comercial La Rosaleda. El propietario del boleto premiado cobrará un total de 77.959.528 euros, según informó Anoche Loterías y Apueteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de primera categoría. La combinación ganadora del sorteo del Euromillones estuvo formada por los números 49, 29, 38, 9 y 14. Las estrellas fueron el 7 y el 10. La recaudó 64.854.286,20 euros. El de Málaga ha sido el único acertante de primera categoría, 5 más 2, mientras que el boleto acertante del millón fue validado en Madrid. El resto de premios que repartió el sorteo. 423.000 euros, categoría 5 números y una estrella, y algo más de 28.000 euros para que cada uno de los 7 acertantes de tercera categoría, 5 más 0. El resto de premios según aciertos son ya bastante más discretos, con cantidades entre los 1.500 euros. El tiempo en Málaga. Los termómetros se elevan a casi 42 grados por el terral. Coín alcanzó la temperatura más alta, con 41,8 grados. La alerta naranja por altas temperaturas se mantendrá en la jornada de este domingo de las 12 a las 21. Las predicciones se cumplieron una vez más. Málaga debido a la fuerte sacudida del terral en varios puntos de la provincia. Los vientos llegaron a soplar con rachas de hasta 30 km por hora a las 10 y 50 de la mañana. COIN registró la máxima en toda la provincia con 41,8 grados, y por detrás de Málaga, con 40 de máxima, se situaron a hora con 39 los 39,3. AEMET ya pronosticó la alerta naranja para este sábado, pero el aviso amarillo previsto para este domingo se eleva también a naranja, por lo que las altas temperaturas parece que no remitirán en toda la jornada. De hecho, la alerta estará vigente desde las 12 y hasta las 21 en la Costa del Sol, la Capientos terrales volverán a elevar los termómetros hasta los 39 grados. Mientras que las temperaturas máximas se mantienen sin cambios, las mínimas ascenderán ligeramente y podrán quedar incluso por encima de los 26 grados, por lo que se espera una noche algo calurosa. Los cielos permanecerán poco nubosos o despejo de este y de nuevo se espera aterrar en la capital, el Valle del Guadalhorce y otros puntos del litoral. La Axarquía también tendrá activada la alerta amarilla en el mismo tramo horario, de las 12 a las 21. Antequera tiene previsto alcanzar unas máximas de 35 grados y unas mínimas de 19. En otros puntos de la Properaturas, Vélez Málaga podrá registrar hasta 38 grados de máxima y 25 de mínima. Marbella se podría quedar entre los 23 y 34 grados. Las temperaturas más suaves están previstas en Ronda, que se quedará en 32 grados de máxima y 18 de mínima. Ante episodios de altas temperaturas una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones críticas. El centro de coordinación recomienda cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, siempre que sea posible, el ventilador o el aire acondicionado. Asimismo, se recomienda evitar salir a la calle en las horas de mayor calor para protegernos del calor y utilizar protección solar. También se considera mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua para permanecer hidratados. También recuerdan que ante cualquier situación están activos las 24 horas. El PSOE exige en Málaga medidas para acabar con las carreras ilegales de coches en el atabal piden al Ayuntamiento de la Capital un plan de calmado de tráfico en la avenida Lope de Vega, que se ha convertido en un punto negro donde han muerto dos personas en menos de un año. El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga la puesta en marcha de manera urgente de medidas de calmado de tráfico en la avenida de Lope de Vega, en la zona de El Atabal en el distrito de Puerto de la Torre, donde las carreras ilegales comienzan a convertirse en un auténtico problema. A través de un comunicado, los socialistas han precisado que los vehículos alcanzan grandes velocidades y se ha convertido en un vertido en un punto negro en la ciudad de Málaga tras la muerte de dos personas en apenas dos meses, entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Así lo ha pedido el concejal responsable de movilidad en el Grupo Socialista. Jorge Quero, junto a la Edil María del Carmen Sánchez, indicando que los vecinos están muy preocupados por la alta velocidad de los coches en la Avenida de López de Vega, sobre todo en la rotonda que cruza con pintor Manuel Barbadillo, que se ha convertido en un punto negro en la capital por la concentración de accidentes de tráfico en los últimos meses. Han recordado que a finales de mayo de este año tuvo lugar un accidente de tráfico muy aparatoso, con varios vehículos involucrados, que terminó con dos personas heridas. Para Kero, este entorno es muy inseguro para los peatones, porque no hay elementos que obliguen a los conductores a reducir la velocidad, luego por la noche se alcanzan velocidades sorprendentes con el consiguiente riesgo para las personas que cruzan a pie la carretera en ese momento. Han recordado que no es la primera vez que desde el Grupo Socialista elevan al Ayuntamiento la petición para incrementar la seguridad en esta zona del distrito de Puerto de la Torre. La concejala socialista ha solicitado a las áreas de movilidad de Seguridad y al propio distrito que se coordinen medidas de calmado de tráfico, que aumenten los semáforos y que el equipo de gobierno haga todo lo posible por reducir la velocidad en la avenida de López de Vega, porque hasta el momento la mayoría de los accidentes han ocurrido por la noche con la calle desierta. No obstante, ha apuntado que ven que durante el día, los coches también se desplazan a mucha velocidad, convirtiéndose en un mapa para los peatones. En el mismo orden de cosas, Sánchez ha pedido, además, el incremento de la vigilancia policial para atajar de una vez las carreras ilegales. Se puede ver a jóvenes que compiten al volante, algunos tras consumir bebidas alcohólicas, poniendo en peligro sus vidas y la de quienes les rodean. Para la Edil Sotar con una dotación propia en la zona tendrá un carácter preventivo, porque su única presencia hace levantar el pie del acelerador. Por el contrario, si los agentes de la policía acuden tras una llamada, el hecho ya se ha consumado y no queremos seguir lamentando accidentes, sobre todo los fines de semana. Cuando alcohol, tiempo de ocio y coches se mezclan en incidentes que ya ha tenido trágicos desenlaces, ha zanjado Sánchez. Guzmán Ahumada, reelegido coordinador provincial de Izquierda Unida en Málaga. El líder de IU en la provincia asegura que seguirán trabajando en la confluencia con Podemos. El proceso asambleario para la renovación de la dirección y la estrategia política de Izquierda Unida en la provincia de Málaga ha concluido con la reelección de Guzmán a Audinador Provincial para liderar la coalición de izquierdas durante los próximos cuatro años, tras recibir un apoyo del 92,43% de los votos emitidos y la designación de las 61 personas que integrarán la nueva Comisión Colegiada de Málaga. En su discurso ante la Asamblea tras su designación, Ahumada ha dado la necesidad de fortalecer a IU en el trabajo, el programa y la unidad, junto a la obligación de sacar el máximo partido a nuestro principal valor. Nuestra militancia, cada persona militante tendrá un compromiso y una tarea concreta, así como un papel activo en las redes de activistas que vamos a fortalecer y crear. Ahumada prioriza laurítico, avanzando en la confluencia con Podemos para afianzar el espacio de unidas Podemos por Málaga, junto a la unidad social y sindical, para desde estos objetivos básicos construir una Málaga republicana, ecologista, feminista, activa en la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos como derechos y garantía de igualdad. Una mal por el empleo digno, para lo que es estratégico romper las debilidades de nuestra economía, acabar con las leyes que precarizan el empleo y apostar por un cambio del modelo productivo que nos lleve al empleo estable y de calidad, ha manifestado así. Ha considerado que este proceso ha demostrado que IU es una organización muy viva, activa elementos esenciales para plantar cara a la amenaza del fascismo, y es que no basta con gritar fuera fascistas de nuestros barrios, hay que ir más allá y echarlos, hay que ocupar los espacios y ganar la batalla cultural, tenemos que construir una sociedad solidaria y justa que no se puede permitir ninguna involución más. Prueba de la determinación de IUPO y su acción como movimiento político social ha sido la participación, de forma presencial o telemática, en la asamblea de diversos colectivos sociales, políticos y sindicales como Podemos, PCA, CCOO, UGT, FACUA, COAC, Alternativa Republicana, Ruedas Redondas, Bosque Urbano, la. Asociación Sociocultural La Desbanda, la Asociación Cultural Cubano-Andaluza La Avellaneda, el Colectivo de Trabajadores del Metro de Málaga o el Colectivo No Más Precariedad. La Asamblea también ha abordado el debate y aprobación del balance de gestión del trabajo realizado durante los últimos cuatro años, que ha salido adelante con un respaldo del 87,70. El tiempo en Málaga el Terral obliga a activar el aviso naranja por calor, con hasta 39 grados este sábado. AEMET activa la alerta de este nivel en la Costa del Sol y Valle del Guadalhorce, y Amarillo en la Axarquía. El Terral visitará de nuevo distintos puntos de la provincia de Málaga en el primer fin de semana de julio. por en la capital, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. En estos puntos, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso naranja por altas temperaturas que podrán alcanzar los 39 grados a partir de las 13. La alerta estará vigente hasta las 20. Por otra parte, las temperaturas mínimas. Ronald. La Axarquía mantiene el aviso amarillo por temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 25. Por si fuera poco... A estas previsiones hay que añadir el viento de componente oeste, que soplará con posibles intervalos fuertes en el litoral. En la jornada del domingo los termómetros se relajarán, aunque darán poco 13 y hasta las 21. Están previstas unas máximas de 38 grados en puntos de la capital, Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Es más, las temperaturas mínimas nocturnas subirán un poco, llegando a superar los 26 grados. En Andalucía también se activa el aviso amarillo en Almería para el sábado y el domingo 8 grados en Valle de Almanzora y Los Veles. Fin de las noticias del domingo, 4 de julio de 2021. Que pasen un buen día y nos vemos mañana.